Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Libra Te voy a hacer tu lectura de tu rueda solar para julio Julio 2020 Bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Para Libra Libra, Libra, Libra Para Libra Ok, Libra, te sale la casa 1 yo, imagen, cómo me ven, infancia, bueno, te sale ahí la estrella, en estrella lo que tú estás mirando, tú estás teniendo un cambio, no solamente por decisiones tuyas o por replanteamiento, tú estás teniendo un cambio, pero un cambio visionario, un cambio donde tu, tu guía espiritual, donde tus ángeles te están marcando el camino. Y lo que tú estarás deseando en tu camino está. ¿Ok? También te sale aquí como que la persona, si necesitaras ayuda espiritual, sobre todo, eso es una carta muy espiritual, conversa con tus ángeles, pídele a tus ángeles. ¿Ok? Permite también la ayuda física. Te sale la casa dos, recursos, posesiones, valor, autoestima. Te sale ahí un logro, un triunfo, un progreso con, esa, con ese emperador. También es quizás algún, alguna, algún proyecto donde tú necesites lo mismo sea un apoyo financiero, como que sea guía, un consejero, ¿ves? Un consejo también puede ser en la casa 2. Pero lo que tú estés tramando, lo que tú estés tramando como un cambio, ¿ves?, ya sea no profesional, ya sea de carrera Tú tienes un respaldo Un respaldo de una figura masculina Como puede ser tu propio Yang ¿Ok? O como que el camino que tú estés eligiendo Porque se te está marcando por las estrellas Es el camino correcto Es el camino hacia lo que es A largo plazo Tu, tu triunfo, tu estabilidad ¿Ok? En la casa 3 te sale Comunicación, pienso, digo, vibro, viajes cortos Hermano, ahí te sale un terminal con un, un periodo, con una etapa de tu vida. Pero también ahí te salen oportunidades con esa muerte de comenzar algo nuevo. Ok, ya sea, incluso, ya sea incluso hasta viaje con la muerte. Ok, con la muerte, cambio de localidad, cosas así. O un proyecto también te puede llegar. Un proyecto te puede llegar de la mano de un hombre o de un grupo. Pero hay un hombre... Hay una figura masculina que está marcando tanto tu casa 3 como tu casa 1, ¿ok? Pero si sí se te dice que te deja lo nuevo, nuevas comunicaciones, nuevos planes, e incluso mirar tus propios miedos que te han tenido, que te han retenido, ¿ok? La casa del pensamiento, que le dé final al pasado, que le dé final a lo que ya tú entiendes que ha culminado, que ha terminado su tiempo en tu vida, en tu estancia, ¿ok? Entonces, te sale en la casa 4 cierta, cierta magia ahí con ese 7 de copas, cierta magia. Quizás quieras comprar cosas para la casa o quizás eh, eh, te esté interesando muchas situaciones que quieras para el hogar, para la familia, ¿ok? Entonces, e incluso, puedes estar autoexigiéndote demasiado, ¿ok? Todo no se puede tener a la misma vez. Existe el verbo elegir por algo. En la casa 5 te sale la templanza. Estás haciendo un trabajo profundo, una autosanación. Okay, con la casa 5 se te dice creatividad, diversión, coqueteo, aventura, niños. Es una carta de poner en balance incluso las actividades que estés tú trabajando en esa casa y que tengas paciencia ser una persona que eres autónoma que tienes un proyecto ves, que nace de ti que tengas paciencia porque eso es una carta de triunfo la templanza que mire los pros y los contras y que unas lo negativo y lo positivo <coughs> para que tengas una tercera situación si es en el romance tú estás haciendo un trabajo profundo y una autosanación pero también puedes estar comunicándote con alguien en el extranjero o alguien extranjero puede ser, o tengas que lidiar en tu en tu proyecto creativo, con varias con lo que es interracial, ve varias culturas, cosas así. Pero se te mira de una manera que tengas paciencia y que, y que juegues con los equilibrios, con la templanza. En la casa 6 ojos con eh, alguna que otra trampa de, de, de alguien, es un hombre, en un colectivo de trabajo. Ok, pero también es como que tú eh, tomarás decisiones repentinas, se te hará necesario, y se te puede pedir consejo cosas así, y tú des respuesta o tú des solución a una situación de forma repentina. Ok, pero también es que no te mires con, que tú misma no seas, o tú mismo no seas tu propio autoenemigo, que mires tus acciones que pueden ser malentendidas. En la casa 7 te sale cuatro de varas, triunfo, alegría, mes quizás entre socios se llegue a un triunfo, pues son cuatro, son cuatro brujitas aquí. Llegues a un triunfo entre socios, veo alegría en el matrimonio, ¿ok? O al menos en lo que, todo lo que tiene que ver con sociedad, ¿ok? Incluso puede haber algún viajecito, algo así, ¿ok? Y colaboración, apoyo, equilibrio es lo que estoy mirando para la casa 8 te sale la transformación sexualidad entrega valores compartidos bueno ahí te sale una reina de espadas si tienes algún juicio pendiente ves veo como puede ser una jueza o, un, o una abogada algo así que te dé frente a una situación pendiente de juicio cosas así te sale justicia a favor tuya la justicia a favor tuya y se cierra totalmente con la sentencia que se tome, nada más va a ser igual. Lo que esté sucediendo no va a ser igual. So, so, puedo decirte que puede haber un litigio que sale a favor tuyo. ¿Okay? Y es el terminar con esa situación, nunca más. ¿Okay? Sí veo que puedes tener un, un juicio o una situación legal con un contrincante fuerte. ¿Okay? Pero también esto es un tanto tú llamándote a tu realidad, siendo más justa o justo con tu persona y con los terceros, con otras personas, recuerden que son recursos compartidos, o tener que enfrentar papeles legales por deudas que se tengan, ¿ves? Deudas eh, de tipo federales o gubernamentales, cosas así. Puede haber también ahí una historia ahí. ¿Ok? Entonces, pero también eso es firma. Ahora en la casa 9 te sale un viaje. Un viajecito dos de oros en la casa 9: filosofía, religión, eh, estudios superiores. Te sale ahí publicación, viajes largos, extranjeros. Ahí te sale como un viajecito, pero también te sale como tú tienes que enfrentarte a dos situaciones que tienes que equilibrar. Ok, es posible en esa casa esto es una, una carta de compromiso y me sale al lado de el 6 de copas y me sale, me termina con la reina de espada, entonces no sé si es que tú estés lidiando con alguien ve, es estudios superiores, no sé si estés lidiando con alguien que parece un compañero o una compañera de estudio pero realmente aquí ese juego, porque puede haber un juego ahí eh, se termina en una pareja, <risa> ok pero sí son asuntos que vas a tener que equilibrar y vas a tener que también eh, prestar la atención. Se te puede mirar con muchas cosas a la vez, muchos proyectos a la vez, muchas, tú sabes, que tenés que enfrentar y tener que hacer el juicio, o juiciosamente, tener que hacer el equilibrio entre tu descanso y la y la, el evento que te esté exigiendo responsabilidad. ¿Ok? En la casa 10... Di, eh, Sí. la casa 10 tú tienes colaboración y es como que se te reconociera también en un colectivo y es una carta de aviso de trabajo ok, una carta de aviso de trabajo, de colaboración y es como que se te se te ve con cierta generosidad pero es una generosidad recompensada ok la de, de copas Puedes estar reuniéndote, ya sea que llevas mucho tiempo en el trabajo, porque esa es la casa de la vocación, la, carta de la, vo la casa, sí, la casa de la vocación, ¿ves? Vista pública. O puede que tú presentes a un novio o una novia, se puede dar el caso. Pero es una carta de éxito y es una carta de colaboración y de mimos, de aplausos con tu persona. ¿Ok? Entonces, y es, es también tiempo de creatividad y de disfrutar lo que tú has desarrollado en esa casa, casa La Vocación. En la casa 11 se te mira, quizás hagas una reunión, eh, es tiempo de disfrute, ya sea en solitario, como tú quisieras, como también que te interese alguien. Puede aparecer una aventurita ahí de nos vemos, nos vemos, cosas así. Como darte cuenta de el precio de tu tiempo personal, el tiempo para ti. Porque a veces estamos muy regados, nos entregamos a muchas, muchos eventos, a muchas actividades sociales y no nos, no nos revisamos nuestro propio tiempo para nosotros. En la casa 12 final te sale mente de inconsciente, intuición, karma, lo invisible. Te sale un 7 de oro, 7 de oro es una carta de recoger lo que se ha sembrado y de seguir revaluando lo que tú estás entregando y lo que tú vas recibiendo como, como recompensa. Es una carta de mucha paciencia y de seguir trabajando en lo que tú estás teniendo eh, a largo plazo, a largo plazo, eh, la intención de tener tu, tu triunfo, lo que tú quieres lograr, ¿ok? Puede aplicarse a cualquier esfera.